Muy bienvenidos, bienvenidas a todos a este espacio de Brahma Kumaris. Este espacio de relajación, concentración y meditación con un ejercicio sencillo, pero que nos ayuda a conectar otra vez con este estado de silencio, de paz, que ayuda a recargar el alma. Y les invito ahora a esta ex experiencia bonita eh, y para eso eh, voy a leer un pequeño párrafo de un libro. Vamos a hacer una experiencia del silencio, de una meditación conectada con el amor. Y luego terminamos el ejercicio con la lectura de otra parte de este mismo libro. Entonces empezamos. Un ser humano tocado profundamente por el amor de Dios se interna en un silencio introspectivo. En ese silencio, el alma recuerda a Dios y dicho recuerdo teje el capullo de la metamorfosis humana. El único, quien es la verdad pura, nutre el alma humana con amor a medida que ésta se transforma. Entonces la idea hoy es poder experimentar este silencio, pero no es un silencio vacío, es un silencio lleno, lleno de este poder, de este amor que ayuda a uno en esta transformación de romper, de disolver toda la negatividad y apenas hacer emerger lo que hay de positivo en uno, en el alma. Entonces, podemos empezar acomodándonos bien, donde usted está puede Mover un poquito los hombros, el cuello, para tratar de acomodar el cuerpo. En una posición que pueda sentir que el cuerpo está estable, está relajado, con la espalda recta. Y así podemos tomar una respiración profunda. Inhalando y soltando cualquier tensión que haya en el cuerpo. Y otra vez más puedo exhalar, soltando todo lo que ha sucedido durante el día. Puedo sentirme un poquito más liviano, liviana permitiéndome este tiempo para estar un poco conmigo mismo, conmigo misma, disfrutando este espacio de introspección, de autocuidado. Puedo mantener mis ojos entreabiertos y descanso la mirada en un punto. Así puedo también relajar los músculos de la cara. Relajo la mandíbula, relajo los hombros, el cuello, relajo la espalda, el abdomen, relajo las piernas, los brazos y voy a observar Primero todo lo que está del cuerpo hacia afuera y puedo observar a través de mis sentidos físicos, lo que estoy escuchando, tal vez el ruido de la lluvia, tal vez los carros, que pasan en la calle, tal vez el ruido del reloj, solo observo, observo también la temperatura del aire en la piel, cualquier tipo de olor que puedo sentir a través de las narinas, Y poco a poco voy llevando la atención de lo que está afuera para lo que está adentro. Porque me voy dando cuenta de que toda esta información que me llega a través de los sentidos físicos, lo experimento en mi mente. Lo experimento en mi mundo interior. Y, gentilmente, voy a desconectar de mis órganos físicos, del peso de mi cuerpo y llevo mi atención a ese mundo interior de sentimientos, pensamientos, de lo que es sutil y metafísico, invisible, pero que es real y que puedo experimentarlo siempre, que llevo mi atención hacia ello. Y voy a llevar mi atención y visualizar un punto de luz en el centro de mi frente atrás de los ojos Como si en este espacio existiera un trono y ahí me siento, yo, el ser espiritual, la conciencia viva, la energía que da vida a este cuerpo. Me siento en este trono. En este espacio seguro, sagrado. Donde puedo observar lo que sucede adentro. En mi mente. Puedo ver mis pensamientos. Permito que los pensamientos surjan, emerjan. Y solo observo. Y también los dejo ir. No me apego a ninguno de ellos. Al observar los pensamientos percibo que la velocidad de ellos poco a poco va disminuyendo hasta que yo pueda elegir un pensamiento. y voy a elegir un pensamiento puro, verdadero, que me ayuda a reconectar con mi verdadera esencia. Yo soy luz. Y realmente me experimento como este punto de luz brillante, sin peso y eterno. Yo siempre he existido y siempre voy a existir en mi forma de luz Y esta luz vibra la energía de la paz Yo soy paz La paz es mi naturaleza original. La paz trae quietud, estabilidad. Y me permite experimentar el silencio. Un silencio que no es vacío un silencio que tiene un significado muy profundo porque es en este silencio que experimento Mis cualidades originales. Experimento ser libre. Pleno. Plena. y estar contente conmigo mismo Es un silencio que me permite mirar de una forma distinta a quien soy. Ya no veo nada lo que es físico. Veo a mí mismo, a mí misma, con todas las cualidades y con toda la belleza interna. Y me reconozco como una flor que es bella solo porque es y que esparce su fragancia de sus virtudes y cualidades que transforman la atmósfera. que llenan de dulzura todas mis relaciones. En este espacio de silencio, Me liberto de cualquier tipo de atadura, de atracción, de lo que está afuera. Y me sumerjo en este océano profundo, dentro de mí mismo. Como si yo fuera transformarme. Como la transformación de una mariposa que se cierra en su capullo y ahí empieza a disolver todo lo que es viejo. Dando la bienvenida a todo lo nuevo, lo positivo, lo que da alas al ser. lo que permite ampliar la percepción de uno mismo y de toda la realidad. Me experimento con tales alas que puedo viajar hacia un espacio de luz y de profundo silencio. Un espacio donde el alma se siente en el hogar Un espacio donde puedo ser quien realmente soy. Y un espacio donde puedo sentir la presencia de un ser bello De un ser amoroso, del ser supremo, experimento su amor que llega hasta mí a través de sus rayos de luz. Un amor que me recibe con un abrazo espiritual. Un amor que llena todos los espacios vacíos. Y que sana todas las heridas. Un amor que junta todos los pedazos de un corazón que se ha roto y lo transforma otra vez en todo lo que ya era, un corazón lleno, único. El ser supremo me ama de forma incondicional y su amor solo permite que él pueda ver en mí todo lo que hay de positivo, todas mis cualidades. Y voy a experimentar verme a mí misma, verme a mí mismo. A partir de esta mirada del Ser Supremo, como si yo estuviera en su mente y pudiera ver a través de él quién realmente soy. Y experimento este amor que me da auto-respeto, que me hace libre. Ese amor sin límites que nunca se termina. El amor de una relación eterna con mi compañero eterno. El amor que llena el corazón, tranquiliza la mente y da la fuerza necesaria para la transformación. Y voy a mantener la experiencia de esta plenitud y de esta libertad. Y poco a poco voy a regresar. Y percibir otra vez, estar dentro del cuerpo, de este instrumento maravilloso, el templo del alma. Que me permite interactuar con todo y con todos. Expresando ese amor que hay en mí. Y poco a poco, tomando una respiración profunda, voy regresando al aquí y a la hora. Un shanti. Muchas gracias. Y voy a leer más un pequeño extracto de este libro, dando continuidad a esta experiencia de amor. La expresión Dios es amor encierra sí una verdad. El amor solo expresa lo positivo, nunca se dirige hacia lo erróneo sino sobre lo que es intrínsecamente bueno de una persona. El amor tiene el poder de diluir la negatividad. Y cuando hay amor, no existe el deseo de competir o de dominar al otro, porque en cierta forma el otro soy yo. Cómo valoro al otro es el reflejo de cómo lo hago conmigo mismo. El amor crea un respeto constante por todas las cosas. Y una relación con Dios nunca implica dependencia. No está coloreada con sentimiento de posesión, exigencias o expectativas. Nunca nos hace sentir incómodos si no estamos a la altura de las expectativas. Dios tiene fe en nuestro potencial. El amor genera confianza y la confianza es el corazón de una relación. La confianza proviene de saber que esta relación, esta amistad, tiene permanencia y es un compromiso. El amor conserva la lealtad. La lealtad es el resultado de que cada uno reconoce el valor del otro. Y se manifiesta cuando existe la voluntad de crecer juntos, cuando aprendemos a aceptar toda la limitación y a utilizarla como un puente hacia la generosidad. Y la generosidad pasa por alto de las debilidades y mantiene nuestra visión enfocada en su verdadero ser. Este amor nos libera, haciéndonos independientes. Y esta independen independencia llega cuando encontramos nuestra verdadera identidad espiritual. Aprendemos a tener fe en lo que somos y a tener el valor para comprenderlo. Y la independencia espiritual nunca crea arrogancia y nos mantiene siempre cercanos unos a otros. Así terminamos el ejercicio de hoy. Espero haber aprovechado mucho. Cuídense bien y ojalá tengan muy buenas noches. Nos vemos en la próxima. Om Shanti.